Vale, bueno pues me gustaría empezar para que no se me olvide recordando que los lunes a partir de las 6 eh, vamos a hacer como un, una oficina antirracista en la que la gente podrá denunciar pues, cualquier tipo de agresión ya sea machista, racista o, o lo que sea también disponemos de un correo electrónico pero no se puede ver. y nada, comentar que eh, la asamblea surgió hace un año contra el movimiento de prioridad nacional que estaba resurgiendo en las calles de Santander a partir de ahí empezamos o decidimos tomar una idea o una imagen antirracista pero realmente nos nos involucramos, intentamos crear movimiento en base a contra todo tipo de represión para quien no lo conozca Resistencia Films es un canal bastante conocido y de los primeros que denunciado la existencia de presos políticos en Estados Unidos. Pero no solo en eso, sino que se empezó a documentar y empezó a filmar en un, en los movimientos sociales que empezaron a seguir pues, hace cinco años. ¿No? Y bueno, pues nada, dejaros aquí con Alex, que os presente el documental y muchas gracias por la solidaridad y por venir. Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Alex, eh, abrí un canal de Youtube que se llama Resistencia Films, hace cuatro años, como explicaba Alicia. Eh, en un principio la intención del canal era simplemente un poco reflejar el movimiento social que yo vivía en mi entorno, eh, tanto a mí compañeros que estaban siendo reprimidos por, tanto por canciones, y yo les ayudado haciendo videoclips, a dar voz a esa represión que estaban sufriendo y a su arte. Empecé a grabar un poco toda pues, gente que sufría represiones, que grababa charlas, y un poco así. Eh, pronto empezamos, me embarqué con otro compañero en realizar un documental que se llama Represión un arma de doble filo, donde queríamos mostrar un, un suceso que se estaba viviendo en esos años, donde había un auge exponencial de lo que era la represión que estábamos conociendo, donde de repente en los últimos años estábamos viendo que mucha más gente empezaba a ser encausada tanto por ir a manifestaciones, como por opinar, como por hacer una canción, y se les estaba pidiendo unas condenas bastante altas de, de cárcel. El objetivo del documental, por un lado, era reflejar que esta represión no era algo nuevo, no era algo que, que estuviera sucediendo por primera vez, sino que ya se sucede en España desde 1939, cuando perdimos la, la guerra civil y se instauró una dictadura fascista, pero que en los últimos años había habido una, un se había vuelto exponencial en el sentido de que había una mayor cometividad, había una mayor, un mayor movimiento en las calles después del 15M y se estaba generando un movimiento y el Estado empezaba a reprimir con mayor dureza todo ese movimiento que, que se estaba generando. En los siguientes años pues seguí trabajando con el canal, seguí filmando parte del movimiento social que vivía, seguí filmando casos represivos, haciendo entrevistas, trabajando con la PAG, con la plataforma afectada por la hipoteca, unificando las luchas, plataforma LEA. Y el año pasado, bueno, sí, el año pasado, en julio, recibí una llamada de la Audiencia Nacional a mi teléfono móvil, donde me decían que, que tenía una citación judicial para mí, para que me presentara a, a declarar. Recibí la citación por correo electrónico. No me dijeron los motivos, aunque yo ya de primera ya sabía más o menos por qué podía ser ya conociendo un poco cómo funciona el estado español y la represión que vivimos pues más o menos me imaginaba que yo cuando empecé con este canal en algún momento la represión me podía tocar a mí eh, fui a, a ver el sumario policial, el tocho de como mil páginas donde se hacía una descripción completa del canal se hablaba de todos los vídeos del canal habían estado como los guiones casi del canal con pues, escritos literalmente fotogramas de los vídeos en el sumario policial, aunque acusaban a todo el canal de enaltecimiento del terrorismo, de un clara, una clara intención de enaltecer el terrorismo, señalaban como unos 20 vídeos que eran los que ellos consideraban más peligrosos. Eh, algunos de estos vídeos, pues, después, el documental de represión de arma de doble filo, donde decían que entrevistaba a Juan Manuel Larieta, donde entrevistaba a Pepita Sogane, que es madre de tres presos políticos, y otro vídeo era un homenaje que hice a Isabel Aparicio que es una presa política comunista del PCR que fue exterminada en prisión hace, hoy hace cuatro años de su eh, hoy, ayer, hace cuatro años de, que fue exterminada por desatención médica dentro de la prisión entonces era un vídeo homenaje con un poema donde había una imagen para denunciar un poco esa, ese asesinato por parte del Estado también acusaban otros vídeos de, de poemas de Manuel Pérez Martínez, camarada de Arenas, Secretario General del PCR, donde estaba el poema y algunas imágenes, y en general varios vídeos que ellos consideraban muy peligrosos. Hace unos meses me llegó la petición fiscal, yo fui, fui declarado la Audiencia Nacional, la jueza en ningún momento me preguntó por los vídeos del canal, sino que me preguntó por cuáles eran mis ideas, al final me estaba enfrentando a un tribunal político que lo que estaba juzgando era mi pensamiento, donde todas las preguntas de la jueza y de la fiscalía iban conducidas a, a preguntarme ¿qué es lo que piensas? ¿qué opinas de, de la lucha armada? ¿qué opinas del terrorismo? ¿qué opinas de ETA? ¿qué opinas del grafo? ¿qué intenciones tienes con tus vídeos? ¿por qué consideras a esta persona presa política? Hace unos meses recibí la expedición fiscal donde me piden dos años de cárcel, diez de inhabilitación total y 2400 mil euros de multa y y básicamente lo que me hace entender a mí en un momento se me acusa en el sumario policial de nada que yo haya pronunciado o nada que yo haya dicho sino que se me acusa del hecho de que yo haya dado voz a ciertas personas yo creo que con la represión el estado al final lo que quiere es generar miedo generar miedo a que la gente hable, generar miedo a ciertas ideas eh, ¿por qué tienen tanto miedo a que se hable de, de ciertas personas que yo le estoy dando voz? yo creo que tienen mucho miedo a que es, hable o de voz a ciertas personas porque esas personas son el ejemplo de haber vencido el miedo. Y entonces el Estado quiere impedir que conozcamos a personas que han podido vencer el miedo. Por eso tiene tanto miedo que se le dé voz a esas personas. Eh, después de lo último que he realizado es este documental que vamos a proyectar después, que se llama Tomad Nuestra Voz en Nuestras Gargantas. El título viene de un poema de Paco Cela, un preso político. Y con este documental un poco quería sacarme una espina que tenía de, del documental anterior donde sentía que no había conseguido reflejar todo lo que sentía sobre lo que es el Estado español y lo que es la represión, sino que me había quedado muy en el exterior con ese documental no, no quería hablar de, tanto de la persecución política, judicial de las personas que son represaliadas directamente, sino de una represión que es más interior que es algo una represión que va conducida al miedo al miedo que sentimos todos y que es una represión que al final nos afecta a todos en nuestro día a día y que nos afecta a nuestro entorno, a nuestra familia entonces es una película que sobre todo trata el miedo en la película en ningún momento salen las caras de las personas que hablan porque no quería que, que pusiéramos caras a esas personas porque esas personas pueden ser tú, pueden ser tu padre, pueden ser tu madre, pueden ser tu amigo, pueden ser tu amiga eh, las imágenes de la película son un poco mi mirada y como y como de alguna forma en el entorno en el que vivimos, en los pasajes que vemos a día a día, se ven reflejadas todas esas sensaciones que sienten estas personas cuando han vivido esa situación represiva y ese miedo. Eh, después, eh, después de la película, si queréis, hacemos un coloquio sobre las preguntas que tengáis, o dudas o cosas que queráis comentar de la película. Lo... Hay varias... Hay una cosa que se suele confundir también normalmente, cuando con estos casos represivos, se suele hablar de la ley Mordaza. Se suele pensar que, que esto surge a partir de la ley Mordaza y surge por un gobierno. Pero la ley Mordaza, primero, no es algo nuevo, sino que la ley de seguridad ciudadana la ha tenido cada gobierno y ya hemos tenido anteriormente. Simplemente la ley Mordaza se adapta al nuevo contexto social para seguir reprimiendo, pero ya se reprimía antes. Y por otro lado, la mayoría de estos casos, tanto el mío como el de Pablo Facel el de Baltoni, no estamos siendo juzgados por la ley Mordaza, sino estamos siendo juzgados por el Código Penal y por la Audiencia Nacional. No tiene nada que ver con, con esta ley. También quería decir que al final la lucha contra la represión y la solidaridad no es, no es solidarizarte conmigo en persona en concreto, sino, sino solidarizarte contra, al final te estás contra ti contigo mismo, porque te estás solidarizando contra el hecho de que se recrime una persona lo importante no soy yo o es Pablo o es la persona concreta que está recibiendo esa represión sino que lo importante es que se esté reprimiendo a esa persona y lo que tenemos que enfocar en la lucha contra la represión es al hecho de que se reprima a una persona por hacer un vídeo, que se reprima a una persona por hacer una canción de rap o se reprima a una persona por ir a una manifestación y simplemente eso, creo que hay que vencer el miedo y porque si no al final estamos renunciando a nosotros mismos, a nuestras ideas y estamos construyendo nuestra propia cárcel no podemos dejarnos dominar por el miedo así que de paso a la pico ahora si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario o algo ¿Sí, ¿Si alguien se anima? Ha gustado mucho el cuento. No duda. ¿Las imágenes que grabáis grabadas de la policía y todo son reales? Sí, sí. Todas las imágenes son documentales. ¿No? No pedí permiso. No te veía, ¿Quieres decir entonces? No. Todas las imágenes están grabadas con un teleobjetivo. Entonces pues, yo salgo desde mucha distancia. Entonces ellos no, no perciben la cámara. Nadie se percibe de la cámara en ningún momento. Por eso es sí que me extrañaba que... Sí, que sí, yo, yo no era consciente de que estaba siendo grabados claro. no ¿no? eh, Primero, me ha gustado bastante tu gusto, la verdad. y eh, ¿Cuánto tiempo te tomaba de hacerlo? Eh, un año, un año trabajando. Iba, eh, fue un proceso un poco largo porque entrevistaba a una de las personas, eh, escuchaba la entrevista varias veces y de alguna forma después iba un poco grabando imágenes que de alguna forma me recordaban esas sensaciones que había tenido esa persona y que yo había sentido cuando esa persona me, me contaba su experiencia. Entonces pues era un poco así, iba grabando, eh, entrevistando, grabando, montando, volví a, volví a entrevistar, volví a grabar y un poco así, durante un año más o menos. Yo quería preguntarte si ya tenías claro qué ámbitos querías tocar o cómo decidiste entrevistar a esta gente, a otras personas, cómo fue llegando eso a mí. Bueno, eh, más o menos tenía... Todas las personas que, que hablan, de alguna forma, son gente cercana a mí. O amigos de amigos, o gente amigos directamente. Y un poco... Tenía ciertos temas que quería tratar. Había otros temas que tal, pero no conseguía, a lo mejor, a la persona para tratarlos. ¿no? Un poco las personas que salen son las personas que tenían en mi entorno y me han sufrido ciertos casos que yo consideraba que eran simbólicos y que de alguna forma reflejaba cosas importantes que eso no sucede a todos de alguna forma. Do, se pues el Señor la cárcel. Uh -huh. eh... ¿Es gente del Grapo eh, el, ¿O era el, gente que estaba acusada por protestar de de la grapo? El señor que habla de su experiencia en la cárcel eh, estaba condenado por militancia en el Socorro Rojo Internacional. Es decir, por solidaridad con los presos. Él, su última condena, tuvo condenas anteriores por militancia en el PCR, pero su última condena es por poner el puesto en el Tirso Molina en solidaridad con los presos. Y vender camisetas o manualidades que se tenían en la cárcel. Sí, bueno, pues igual, ¿eh? No, yo no quiero decirte la explicación que pueda tener directamente, sino que cuando hablas, hay cuenta de historia de que ha habido un atentado y tal, y entonces, pues, eh, que, que... claro, porque en la cárcel ellos estaban en huelga de hambre, pero claro, ellos están juzgados al final, aunque sí. aunque directamente no hayan pertenecido al grapo, por ejemplo, ellos están jugados como, como todos, como si todos fueran lo mismo. Es lo que se hace o sea, a partir de la ley de partido: que todo el entorno también es grapo. Sí. Entonces, claro, en la, eh, cuando hay un atentado o una acción del Grapo en la calle, todos los presos del entorno reciben las represalias por parte de los carceleros por, por ese atentado. Entonces, es un poco lo que cuenta. Bien. Que cuando había un atentado en la calle, pues a ellos, aunque llevaran 20 años en la cárcel y no tuvieran nada que ver, y aunque no fueran del Grapo directamente, pero sí, sí. ellos reciben las represalias por parte de la policía y de los carceleros. Bien. Me gusta mucho, es un documento que invita a la reflexión. Y yo eh, supongo que bueno, de este previsional que hemos hecho aquí, eh, yo supongo que lo habrás hecho con, con intención, ¿no? que al, al principio sale unos perros, un gato, un caballo, a, a, a través de como de unas rejas, uh -huh. y luego va pasando la gente anónima, la policía y tal, y bueno, que me ha, me ha gustado mucho la parte también cuando hablan sobre la violación uh -huh. y que hay una misma en, en la calle que no le está haciendo caso a nadie. Uh -huh. No, que está, además pone en, la, en el chisme de plata, pone, eh, dedicado a las mujeres, y eso, claro, eso poco lo has hecho para, como para reflejar cómo se invisibiliza eh, a la mujer y tal, como que vamos, que es para verlo otra vez, tranquilamente, y en casa, y ver cómo está montado, porque es un trabajo de la hostia. ¿no? A eh, Actualmente está en filming online, pero claro, es de, de, de, de, de, de pago. Tienes o sea que tener suscripción firme, pero lo subiré personalmente. Ahora mismo lo que me interesa es un poco hacer charlas, para, tanto para difundir la situación represiva como... Porque si en el momento que se sube internet, ya la gente lo viene a los actos. Me interesa más que la película en sí, me interesa el debate que se, que se genere a través de ella. Y poder explicarla, porque también es una película a lo mejor un poco sin, sin introducción, a lo mejor es un poco... porque es un poco densa en el sentido de que te, te implica un esfuerzo que en casa a lo mejor no, no les muestra. Aquí estáis obligados de alguna forma a verla y, y no podéis pasar las imágenes, no podéis verla cachos. Aquí os tenéis que tragar toda la película entera. Y, y es un poco lo que quiero al final, que, que tengáis ese tiempo para reflexionar sobre lo que estáis viendo y de alguna forma os obliguéis. Las películas, también son las películas que he hecho pensado también un poco en cómo, qué es lo que quería expresar yo. Sí. Y mi miedo un poco era también eso, que las imágenes son lentes y no estamos acostumbrados sobre todo a este tipo de cine. Pero son intencionadamente lentas, primero porque creo que un problema que, que, que vivimos en las imágenes que consumimos actualmente es que son muy rápidas, eh, no nos dejan pensar en ningún momento, tú ves cualquier película y es continuamente corte, continuamente información, desde la información que recibimos por redes sociales, que es una continua vorágine de información de mil noticias en dos minutos. Y y creo, quería romper un poco con eso y, y dar ese tiempo a poder pensar, a tomarte tu tiempo, ver la imagen, reflexionar, que creo que es algo que no tenemos normalmente y que no nos deja. Y creo que es una cosa que hay que fomentar y por mi parte lo que intentaba es fomentar ese espacio para que cada uno piense y saque sus conclusiones. No quería dar mascado la, las conclusiones de, del documental ni quería... Mis ideas están ahí, yo tengo mis ideas muy claras y, y las expreso sin ocultar nada pero no quería eh, darlas. Creo que cada persona en el documental puede sacar sus propias conclusiones, a lo mejor son muy distintas a las mías. Entonces, entiendo eso, que es difícil también porque no estamos acostumbrados a, a ello, pero un poco era la intención. Sí. Que a mí precisamente me ha gustado mucho la parte que duren mucho las escenas, por ejemplo, como has dicho tú, en el, con lo de la violación, y la mujer que le dedica la la escena al resto de mujeres cómo ves que está ahí aguantando y claro que se te hace pesado, pero piensa lo que esa mujer está ahí a todas horas, todos los días o sea, si a nosotros nos hace pesado tres minutillos de una misma imagen y me gusta esa parte porque es como joder, es que yo estoy aquí flipando cómo se debe sentir ella, y entonces ya ves cómo se mueve, y ves cómo habla de la otra chica de, de la discriminación machista que ha sufrido y bueno, también te quería preguntar ¿Cuáles eran los otros temas que querías tratar? ¿Los que no encontraste a gente para? Quería tratar otro caso de, sobre transsexualidad y agresiones a, hacia personas trans, uh -huh. pero no encontré a nadie que, que quisiera dar su testimonio. Los casos por ejemplo, que más, es que ese caso, por ejemplo, me costó, me fue muy, muy difícil encontrar a alguien que quisiera hablar de ello. ¿La trans? Y otro caso me costó mucho encontrar a alguien fuera de la mujer. Eh, fue bastante, eh, con, conozco muchas mujeres que han sufrido cosas parecidas y creo que todos conocemos gente que ha sufrido cosas parecidas, pero son temas que cuesta mucho hablarnos. Eh, incluso eh, en, en intimidad y con alguien conocido es algo que cuesta hablarlo, más que en otros casos, también porque normalmente esa, esa, esa represión es como algo más íntimo y, por ejemplo en el caso de las mujeres, es de una persona que tú has querido o con la que tú has tenido una relación muy íntima y eso los otros casos pues, normalmente gente que te reprime pero gente de fuera que te da esa represión y creo que por eso también son temas como más que costaba más hablarlos Sí claro, encima el caso de la mujer como me has dicho es en tu entorno cercano ¿sabes o sea que y es el caso de una violación pero bien puede ser un caso de cualquier otro tipo de represión que lo vives en tu día a día y muchos lo tienes entrevistado, como bien pasa con el machismo. Y, que, y también ahí entra en juego la autorrepresión, o sea, la autocensura que provoca la represión del miedo, que es yo creo lo su peor, lo que lo más efectivo por parte del poder para la represión. Al final la represión se basa en eso, es el ser miedo al final. Es donde empieza la represión cuando tenemos miedo. Eso es un poco la depresión que hacen los testigos, ¿no? que es como que no hay que caer en la autocensura. Ella, por ejemplo, la chica, en plan, yo no sé por qué, pero me ha impactado, me he quedado con más argumento de ella, cuando dice que, que, que incluso ella misma se planteaba si le tenía que dejar subir a casa, si no, si tal, en plan... ahí es lo y, después, y después de que pasara, ella se sentía culpable ya. de alguna forma y entonces ella misma se culpaba a sí misma. Eh, fue, eh, al final sufren también una lucha interna, todos, o sea, al final terminan luchando en culpa interna, a ver si tienes tú la culpa de esa represión. Es eh, una lucha contigo mismo también la represión, y contra tu miedo, contra tu entorno. Le iba a preguntar la diferencia entre opresión y represión. Yo creo que nos lo hemos hablado antes, entonces no, no sé si será lo correcto, yo como lo entiendo creo que la la presión más bien la sensación que sientes o el hecho sensitivo de, de sufrir la represión y la represión es el aspecto de, de, de, de, de, de, de generar esa opresión. Aparte que viene bien impuesta por los medios, porque me acuerdo nosotros cuando sacábamos nuestro carta que teníamos aquí arriba, eh, sobre referente al tema de los parados, cuando pedíamos las firmas y estaba el tema de Cataluña, joder, nosotros teníamos, yo tenía miedo, digo, hostia, va a venir algún loco, o venir aquí a contarnos una batallita le vamos a decir que el tema de Cataluña nosotros no la traía al pairo y, viene y nos pega dos hostias así de claro o sea yo lo hablaba con, con el compañero se nos es que joder". no y gracias a Dios pues la gente se portó no, no tenía te con este ¿no? pero teníamos ese miedo ¿eh? y era un miedo muy inducido sí, sí. además fue muy curioso porque contra más nos acercábamos al jardinero en las mesas que hemos puesto, era cuando menos te firmaba la gente y cuando más España había. Uh -huh. O sea, era cuando ya habías las malas caras, tú qué haces aquí, largo, vete a la otra punta de la ciudad, en este nuestro sitio. O sea, y yo creo que ahí el papel de los medios es fundamental. Uh -huh. Son los alabadores uh -huh. de, de la represión totalmente. Es, es una constante de, de miedo. El hecho simplemente de que cualquier manifestación en el Estado español, antes de que haya manifestantes, están los antidisturbios. Claro. ¿Por qué están los antidisturbios ahí? Para generar miedo, es un impacto. Que yo, en Madrid, tú salas de cualquier estación de metro y te encuentras a dos tíos uniformados y armados, ¿Qué genera eso? Eso genera miedo, genera control, genera poder. Es una amenaza constante. Y, y es algo en lo que estamos sumergidos continuamente. Continuamente estamos sumergidos en, el, en ese terror. Que al final, para mí es lo que... para mí es la característica principal del fascismo. Es un estado sostenido a base del miedo. Y creo que también un poco lo que tú decías, en la charla que hice en Gijón, cuando proyecté el documental, alguien me preguntó que si sentía que era derrotista la película o los testimonios de la derrotista. Pero yo pienso que todos los testimonios tienen al final, a pesar de que han sufrido cosas muy duras y tal, pero tienen todos esperanza y todos han conseguido superar ese miedo de alguna forma y seguir adelante. Bueno, pues Bueno, desde luego. Sí, pero han, han conseguido seguir, no ha, se nos han, han dejado de derrotar por el miedo y por, por el dolor. Yo, un poco de lo que estás diciendo ahora, no tanto derrotismo pero a mí una, yo he tenido la sensación de que lo has planteado la represión como una experiencia muy individual. No he visto en el sentido de la solidaridad o del apoyo de otras personas, o de un colectivo no sé si me explico, pero me ha parecido que reflejabas mucho aparte de lo que recibes y lo que experimenta la gente cuando recibe la represión, pero no tanto la respuesta y el apoyo que otras personas te pueden dar. Pero, eh. Entonces, yo no es que haya tenido la sensación de derrotista, pero si sí. tienes un comentario que te hicieron, que dices, no tengo un tan combativo, de, porque hay experiencias de, de situaciones de represión en las que sí que la gente uh -huh. ha podido experimentar el apoyo. y Sí, la cosa en el, en el trabajo sobre todo me centré y quería centrarme sobre todo en la sensación. Es algo muy sensorial al final también. No es tanto algo muy discursivo, muy político en el sentido teórico, sino que era algo más que lo quería hablar sobre las sensaciones que sienten las personas que sufren la represión. Y hablar sobre esas sensaciones. Entonces, esos temas no están tan, tan visibles por eso. Pues. Sobre todo, personas son perso al final la represión, que hay solidaridad, pero la mayoría de las personas que sufren represión muchas veces se encuentran solas y al final lo que le pasa a ellos ellos en muchos momentos se han sentido solos ante, ante esa represión muchos hablan de, esas, de esa soledad de ese, de ese encontrarte que no tiene donde, donde agarrarte que aparte es algo que tenemos que combatir justo la soledad es eso es combatir esa solidaridad que siente la persona que está siendo reprimida y que se sienta de alguna forma arropada y, Me gustaría decir que me, que me gusta mucho el documental por cómo eh, has tratado el tema de cómo se ha institucionalizado la represión y el fascismo y que es algo que muchas veces entre la población se olvida debido a la, la reproducción que tienen los medios de comunicación y que este tipo de películas ayuda a la conciencia de la gente, y que son muy importantes. Estos los casos de represión que hace el Estado, ¿ayuda a ver a la gente que el sistema tiene que cambiar o consigue lo que el Estado quiere que es meter miedo? Yo creo que la, la represión es un arma de doble filo y por eso también el documental anterior se titulaba así, en el sentido de que por un lado es cierto que, que la represión genera miedo y a mucha gente que la echa para atrás, pero el miedo es un arma un poco débil, en el sentido de que el miedo no, no, se, no se sostiene siempre. El miedo un momento, llega un momento en que pierdes el miedo cuando las condiciones que estás viviendo te hacen perder ese miedo porque no, no hay nada que perder ya como decía Marx el, la, sobre el proletariado no tiene nada que perder es una clase que está desterrada y no, no, no puede ir a peor entonces el miedo es un arma que aunque en un principio te pueda echar para atrás a muchas personas nos echamos para adelante a mí por ejemplo el hecho de que me llegue a la me reafirma en decir que, que lo que yo estaba diciendo no era justo lo que lo que estaba pasando y que no estaba equivocado y al final el miedo termina perdiéndose quizás cuestión de tiempo pero creo que al final la represión siempre termina jugándoles de vuelta eh, termina volviendo ya, a mí me ha da dado un poco como esa impresión bueno salvando las distancias no porque también bueno no sé cómo que me ha dado la impresión no pues que había como una especie de eso no de, de soledad entre todas las personas pero que había ¿no? pues desde no pues la chica que contaba no pues que siempre la había tratado mal bueno, que se estaban mal las matemáticas que era torpe que bla bla bla bla bla, bla. que la, el chico africano también contaba no pues que cuando volvió a África les se que Europa no era lo que pensaba no pues como que había no pues como un discurso no de que Europa pues que, pues eso no que entonces como que había ¿no? como un contexto ¿no? que pues, un poco les enjaulaba, ¿no? Le, eso, ¿no? les oprimía dentro de una cosa. Y a mí, en cierto modo, ¿no? también es un poco triste, ¿no? pero como que había como un momento ¿no? Ahí como de un poco de catarsis, un poco que ha de la Audiencia Nacional, ¿no? que todo eran historias muy terribles, pero era como que después de eso, cuando hablaba en el documental, o sea, se veía ya con fuerza, con energía, ¿no? Como que se habían reafirmado, habían conseguido una fuerza que al principio parecía que no tenían, ¿no? Y que, sí, y que era como eso, ¿no? Como que estaban ahí muy, muy oprimidas por un contexto, por un exterior, ¿no? Pero que había como una cosa que ya era como el culmen, ¿no? La gota que desbordaba el vaso, ¿no? Que ya era como y ahora no sé cómo es su vida, ¿no? Esas personas, ¿no? Pero, sí, al, al final es un poco que yo pienso. Que todas al final tienes esas, todas han superado. Al final, todas han... Esa tragedia o toda esa represión, al final todas las han superado y han sido para adelante, y han seguido luchando. Los cuatro casos son personas que han seguido, se han empoderado de alguna forma de ese miedo, han superado ese miedo y han, y han seguido firmes. Sí, yo creo que cuando está el hecho de relatar su, su experiencia, la relación que ha tenido con X tipo de represión, es una forma de superarlo. Sí. No queda otra. En ese momento no, no. te queda otra que mirar para adelante. A nadie nos va a quedar, eh, nadie va a quedar al final, Correcto. correcto. Nadie va a quedar. Ninguna sociedad se ha suicidado. entonces al final… Tanto en el mundo no político como en el mundo civil tienes estas situaciones. ¿eh? Uh -huh. sí. No solo en la política como tal, como actividad, sino en las relaciones más inmediatas las tienes también. Uh -huh esas provocaciones, esas, esos terrores. Y no te queda otra. No. ¿No? ¿Hay, hay un caso concreto cuando el preso político eh, dice la provocación y tal. Yo esto lo pasando muy fácil, porque tenías un cigarro en la calle y como te vas policía de la noche se te queda mirando para ver si es un porno o no. Y no te dejas estar en la calle a gusto, en plan. A mí me ha pasado también de estar en Sol sin más en un movimiento por solidaridad con Francia. En la entrada habíamos como unas 50 personas y llegaron como 6 polconetas de y nos rodeaban nos pusieron los huevos en la garganta, literalmente, y así hasta que fueron sacando poco a poco a peña y nunca de nadie, por estar sentados en sol, con algo de francia Sí, Juan Manuel en una charla hablaba de, de que una cosa que tienen esos españoles es que muchas veces no es que tú cometas un delito, sino que el delito te busca a ti. Es decir, la policía te provoca y al final te lleva. Es decir, ¿a cuánto nos ha pasado de que.? no estabas haciendo nada, te llega a la policía y te empieza a provocar de tal forma que al final <coughs>, terminas haciendo algo, pero porque te están conduciendo a ello, terminas contestándoles mal, terminas diciendo déjame, déjame tranquilo que me estás contando y le estás dando motivo al final para que te tenga, cuando tú no estabas haciendo nada, pero al final la, el delito te, te busca de alguna forma. Sí. ¿Por qué esa necesidad? O sea ¿Qué van así un sistema provocando a la gente a que salte? o sea, ¿Es sadismo ya o qué es? Bueno, es, que... es? Es generar miedo, es generar ese, ese miedo oh, contra, total. Son castigos eh, es Al final, amordar eh, a la gente, eh, adoctrinarle, pues, como se adiestra un perro, hay gente que adiestra al perro a base de, de palos, a base de porrazos, o pues, al final es una forma de, de adiestrar a la población a, a que no se revele, a que no se queje, y a base de palos, pues intentan conseguirlo. Yo, yo, fíjate, perdona, yo fíjate si eso es verdad que el otro día fuimos al Espacio Eureka, que hablaban del rap y tal, había una exposición sobre rap y el graffiti. Y claro, uno de las charlas era sobre Pablo Hassel y, y había muchos chavales que decían que estaba de moda ser republicano. Y digo, estos son los raperos de Santander Ana, ¿eh? está de moda ser republicano, no todos algunos, está de moda ser republicano, digo, ah oh, y otro decía que estaba muy bien porque así tú te autocensuras y tu imaginación trabaja más. O sea, fíjate, si habían ya logrado bastante. El mayor problema de estos chicos eran los derechos de autor, ¿vale? O sea, digo, vale, increíble, ¿vale? Y también es extensible al mundo carcelario cuando el preso sale de la cárcel, no digo, porque yo me he criado entre gente que ha estado en la cárcel, y sigue con la cárcel en la cabeza. O sea... La, la cárcel triunfa cuando el preso tiene la cárcel cuando es libre todavía metida en la cárcel. No no sé si era Cropondio el que decía que lo más increíble de la cárcel es que tenga muro. Claro, no, la, la cárcel al final está conducida a eso, a que tú asumas esa disciplina, esa disciplina carcelaria y re, la reeducación que hace al final es volverte una persona sumisa totalmente, y incapaz aplica, de rebelarse. Y que apliques eso ya a tu vida cotidiana. Fuera claro. de la cárcel aplica ya al sistema carcelario. Entonces claro, se pues, amplía el miedo y tal. Nosotros es que, ya te digo, nos hemos quedado flipados de las respuestas que nos daba la gente, de las cosas que te cuentan y de, de unas situaciones de miedo fuertes, sí, sí. A mí me han gustado muchos testimonios porque me parece que, que permiten que mucha, muchos tipos de depresión diferentes que incluso muchas veces no desde fuera no vemos como tales, pues en el tema de machismo, el tema de inmigración que a la gente nativa de, de aquí pues nos presta también pues permiten que cada uno se, se, se refleje en el espejo de, de la otra y, y pues pueden generar um, sinergias positivas de cara a combatirla y luego por otro lado eh, sí que lo que decíais antes el tema del tema reflexivo como arma de doblecido estoy un poco con lo que decías tú pero claro depende también de en qué contexto se dé, en qué sociedades porque no es lo mismo que te sufrir un, un ataque represivo o cualquier tipo de, de cuestión como los que están en el documental u otras en sociedades organizadas con un tejido asociativo militante fuerte y demás que en sociedades bastante fragmentadas que no el tejido militante y que te apoyas sabes que es muy frágil entonces quizás ahí también tienen menos necesidad de aplicarla pero cuando la aplican dejo de más a nivel efectivo a nivel económico a nivel de tejido militante de todo entonces, mmm, de ahí es la importancia de intentar construir, de construir eso, espacios, que espacios populares que, que puedan permitir eh, tener un colchón cuando pasan estas cosas, que ya todo el mundo sabemos que va a pasar, a mucho u otro, a la gente que milita, pero claro, o sea, yo conozco gente en el País Vasco y yo vivo aquí y tal, y entonces pues, evidentemente lo que pasa aquí es muchísimo más duro que los casos las que van a pasar aquí, pero sí que se vive de otra forma el cuando te pasa porque tiene un, un tejido amplísimo, amplísimo, de más histórico, lo, lo, lo conocemos. Entonces ahí sí que hay que, cuando te queden joder con la represión, yo creo que te joden y a veces te cuesta levantarte, y no, no tanto a ti como a nivel personal, quizás a una persona más o a otras menos, pero a, igual te están atacando a un movimiento determinado o una serie de movimientos determinados que están en auge en ese, en ese contexto y te tiran de dos o tres casos de represión y te han jodido para años ya. Claro, pero también esa, esa, esa represión cuando se generaliza también te obliga de alguna forma a generar esos tejidos. Es decir, cuando tú sientes la necesidad de generar esos tejidos, no, no, cuando no recibes represión, es más... Porque ahora está saliendo tanto el tema antirrepresivo en los últimos años, porque la represión se ha ampliado muchísimo más. Y la gente está empezando a, la gente está empezando a ver que es necesario generar plataformas antirrepresivas, generar redes de solidaridad con las personas que sufren la represión. Entonces también al final te, te lleva a eso. Sí, pero ya te obligan como a ir a la defensiva en el sentido de, sí. claro, o sea, igual estabas tú haciendo un determinada labor a ofensiva, por decirlo así, y si ya te han jodido y si no tienes la base suficiente para, sustento de todo tipo para poder seguir con tu labor, pues ya te obligan a replantear todo lo que estabas haciendo para centrarte en el foco antidepresivo de porque lo necesitas, claro. Entonces juegan ahí un poco con, sí. eh, según que sociedades lo apliquen. Sí, yo, yo creo que, bueno, más exponer a, a, lo que pienso sobre, sobre por qué que creo que he oído, que por qué el sistema reprime si le aboca a que haya lucha contra él ya que es un armado del filo y enlazando con las dos últimas intervenciones de, yo creo que si en un momento en el que hay menos movimiento social y reprime como puede ser el actual, por ejemplo lo hace porque ve que esa lucha puede, creer, puede crecer exponencialmente en un lapso mínimo de tiempo. Uh -huh. Y claro, la represión va aumentando inexorablemente porque las contradicciones del sistema se van agudizando y el sistema sabe que eso eh, es inevitable que estalle. Así que aunque haya en, en un momento histórico poca lucha social, poca administración de base y revolucionaria, ¿Va a seguir reprimiendo? Sí, sí. La represión es algo inherente a... Primero, la represión en general es algo inherente a la, a la lucha de clases. Es decir, el opresor siempre tiene que reprimir al oprimido. sino ¿cómo sostiene su, su poder? Es Y en, en el caso del Estado español en concreto, la represión es la única herramienta que conoce. No, no conoce otra. Desde el 39 no conoce otra que es el terror y es la represión. Pero claro, la represión siempre... Y, por ejemplo, ahora se está viendo que a lo mejor visiblemente hay poco movimiento social, en las calles, ya, de, ya sacó creo, el Ministerio del Interior hace poco un informe donde decía de que había que aumentar la presencia policial en las calles porque se preveía una primavera caliente donde iba a haber grandes estallidos sociales. Es decir, muchas veces, aunque no sea visible ese movimiento, se está, se está cociendo en el interior y yo creo que la cosa está, pues los problemas no se han solucionado. Toda la gente se ha, se ha echado para atrás por el miedo, pero tarde o temprano se va a superar y ellos son conscientes de ello también. perdón. Es que, perdón, que te a no, a, al hilo de lo que tú dices, eh, el lingua, la no ninguear a tu enemigo, es que, por ejemplo, nosotros eh, lo hemos puesto en nuestro, eh, bueno, yo lo mando a guasas a las personas. Eh, el mes pasado hubo una marcha de gente desempleada y en el paro, que era una columna que salió desde León hasta Madrid, eh, que llegó a Madrid el día 24, salió dos semanas antes. Gente desde Asturias con todas las nevadas había cruzado, ¿eh? cruzada para llegar hasta León. Han aguantado nevadas y la de Dios. Alguien ha sabido algo? Lo han dicho por la televisión. Yo no lo sabía. Y o sea, es que os estamos diciendo que el eh, extremo es que, es que lo que teníamos que coger y cuando vengan las televisiones grandes hay que gritarles como en Cataluña, o sea, tío, ya, vale ya, o sea, vale ya, o sea. Vale ya, porque es que la situación en la que estamos en, en este país, desgraciadamente, es terrible. ¿Sabes? La gente dice, oh, venía una vez un francés y me decía, no, la gente no vive tan mal. Digo, es que la miseria se hace como como la gente cuando barre y está, no tiene ganas de hacer nada, que levanta la alfombra y placa. ¿No? Pues digo, así está. Dijo, sí, sí. Es muy duro decirlo. Y esto de... Se da una importancia de la hostia, con todos mis respetos, que la tiene, a ¿eh? lo de la mujer, que la tiene, se da una importancia de la hostia, por ejemplo, de los pensionistas, pero nadie habla de este tema de los parados, porque esto sí que hace muchísimo daño, que tengas una columna de parados entrándote a Madrid, ¿sabes? Y además, precisamente, lo llevaba la gente de parados en Movimiento de Valladolid. Esto está Es cuando estás re reprimido, o sea, tú una supuesta bancaria y dices, oye, que aquí... Hay gente que va a echar de su casa y ti que tiene que pagar 300.000 euros. Pues cogemos a dos activistas y para la casa, ¿tú te, toca, te toca a ti. ¿tú? Que te metes en un rectorado para protestar por recortes en la universidad. Pues, lo mismo, oye, mira, que, tita, aquí se han reportado millones de euros y no, no podemos acceder a una navegación. Pues nada, cogemos a cuatro que pasen por ahí y para la casa. Entonces por eso es, es importante eso, lo que decía Marcos, de tener la re las redes y tal, pero de seguir señalando con el dedo a los responsables, uh -huh. porque uh, está claro que lo que le interesa al, al Estado es eso, eh, que tú vas por ahí, te encuentras un trabajo de mierda, si lo encuentras, y no levantes la voz, y vivas como puedas. Y eh, y en el eso es, dócil y, y sonido. Pero eso va a tratar de legitimar un poco la represión, ¿no? Y que también, o pues, sea, quiere decir que todas esas determinadas detenciones y cosas así, ¿no? Forman parte de la legitimización, ¿no? De todo el aparato represivo que necesita para reprimir en un futuro, ¿no? Y de paso, ¿no? Pues muchas veces sí que se ven pinceladas, ¿no? De casos represivos en los medios de comunicación masivos, ¿no? Cosas así, ¿no? Completamente distorsionados y demás, ¿no? Y que a veces incluso en momentos en los que igual no hay esa. ¿Cómo decir? No sé, como que ellos sí que necesitan mantener un aparato represivo, ¿no? Y que a veces incluso se tienen que inventar al enemigo precisamente para mantener eso, ¿no? Es como... No, es como, lo, no, no sé quién lo decía, ¿no? Que el ejército sirve para reprimir a la población interior, ¿no? Y que pues a veces hace guerras, ¿no? Pues en el exterior para justificarse a sí mismo, ¿no? Pues yo creo que un ¿eh? poco pues Sí, creo criminalizar. Criminalizar a la gente. Vale. ¿Están cortando los autopistas en Cataluña? No vamos a hablar de que los políticos, sino que hay unos... serie de personas que están cortando la autopista. 20 minutos por la primera y cortaron todos los medios y tal. Sí, sí. Totalmente. ¿Qué es eso? Los medios, actualmente en España, pues... Si les informas, se ha más desinformado que lo que hay. Porque a lo mejor dedican... 80 minutos a no nueva de Oleo Messi, o sé que al fútbol le eh, dura un mil veces más eh, que cualquier cosa. Y las noticias que salen, pues, pues ser un senegalés viola no sé qué en dónde, que eso o es, sea, un montón, y casos sin importancia, muchas veces motivados por el racismo y cosas así, luego cuando es algo es importante, pues, le cinco minutos y uh -huh. bueno, informan bueno. de lo de verdad. Sí. <coughs> También en concreto es que además también socialmente, cada vez más de madre vieja nunca ha tenido, o sea, hace mucho conocimiento de la fuerte, pues el tipo de gente que vive aquí, pues es más susceptible de tener un conservador para excepcionales <ríe> que de pues, las dos caras, ¿no? Sí. Es que en en general también está desmantelando la actitud y todo ese todo, recente, no sé, el sector secundario y demás, y... O se está también se es que hace una población muchísimo y claro, se está de lo que ¿no? está pulsando hey, es que a los jóvenes? En un momento estamos se de estamos sí. metiendo un localista, sí. me pero también hay que hacer autocrítica a la izquierda, ¿eh? a, ver, a ver qué trabajo hace la izquierda, el movimiento real, lo que sea en los barrios, en los curros, en una ciudad muy grande que es verdad que no hay mucha industria grande, que la clase obrera que en esa mayoría trabaja en pequeños comercios, hostelería, pequeños talleres no sé qué, donde están los sindicatos, donde está la izquierda y no sé qué. Yo vivo al lado de la albericia y trabajo en la albericia. Y ahí no, no hace trabajo político nadie, menos los fascistas. voy a decir así de claro, sí. los que hacen trabajo político son los fascistas. Sí. Y estamos intentando empezar a hacerlo un poco en la asamblea. pero hemos empezado a ver el problema. Pero la gente no hace trabajo político en los barrios. Y la asociación de parados que cuenta Gaudi... Hemos no, ido tres veces a Cazoña. Ya, ya, ya, no lo digo por eso. Pero aparte de eso, podéis decir cuántos sois. Sí, sí, sí, somos tranquilamente quite ¿Vale? personas. Entonces, igual la izquierda se centra mucho en determinados temas que creo no sean importantes y que no haya que trabajarlos. Pero, como se dice, Baudín, los más pobres son muchas veces los más fascistas. Yo, mi experiencia es que muchas veces, en los barrios más humildes, más, más castigados por el sistema y demás, la gente más puteada es la que le sale el rollo este más visceral, más rancia, más de contra los inmigrantes, más contra los catalanes. Uno de mis mejores amigos casi le hinchan en un bar de, de Albericia con el tema de Cataluña, pero ¿por qué? Ellos, es ellos, el mensaje falsa lo reciben y además lo no hablan entre ellos y tal. Pero ¿quién está lanzando? Cuando decía lo de. Es, no, es el patrón, no sé quién, les no sé, está dando otro mensaje. ¿Quién está haciendo el trabajo de barrio, de base? ¿Quién está haciendo el trabajo en los sectores más jodidos de la economía? Porque en Ferro Atlántica o en la GSV o en. O en la administración pública es relativamente fácil hacer sindicalismo digo que sea fácil, pero sí, sí, sí. la gente está muy acomodada y muy despolitizada y tal pero está puteado de verdad que va haciendo unas ñacas aquí y allá que está, en el, está de camarero aquí para allá no sé qué y el sindicalismo no existe bueno. y la percepción que tiene la inmensa mayoría de la gente que, vemos que yo que yo trabaja en esos sectores es que los sindicatos son los ladrones pues, son, la son los, ladrones, y los ladrones, y parásitos y de entonces, sí. vale, esto es lo que los que no lo están haciendo ahí. ¿eh? Cuando en los años 60 o lo que fuera empezaba a haber imposición de masas a la dictadura, es que se trabajaba en los barrios, se trabajaba en los sectores de la construcción, había un sindicalismo de la hostia. ¿Qué sindicalismo hay en la construcción en una ciudad como Santander? ¿De cuánta gente vive de la construcción? No hay. Pero en los 70 había huelgas de la construcción. ¿Está sí. fuerte? Sí ahora plantear una vuelta a la hostelería es, bueno, es más o menos al sí. mismo nivel que plantear coger las armas y faltar el ayuntamiento, ¿eh? ¿no? Sí, sí, sí. Y, sin embargo, es probablemente es el sector que más gente trabaja en, en sí. la hostelería, comercio sí. y construcción... Sí. Y... Yo sé que es Pero, desviar... Claro, sí. es que también hay que hacer autocrítica de qué que ¿no? sí, sí. que, que trabajo estamos haciendo. Es que, y ¿Yo? que, a veces, el discurso que utilizamos, tú vas a un barrio... La gente te mira como te hablas de Star Trek. Sí. ¿No eres realista, no estás ahí en el día a día. Sí, perdóname. Sí, pero me refiero porque claro que la gente tiene culpa. Pero también tenemos que hacer autocrítica. Sí, sí, sí. Yo, yo, no es por tirarme una, un cané a la asociación, pero ya sabes que se está poniendo las mesas durante un año y medio. Bueno, pero también te digo una cosa. A mí, por una parte, si sí tienes razón, porque con el tema del bono social, nosotros hicimos una charla en el grupo San Roque y asistieron ocho vecinos del barrio, ¿eh? con el tema del bono social de la luz. ¿Vale? Pero también, también te digo una cosa, por ejemplo, en el, en el tema este asociativo y tal, joder, yo a mí hacer lo que es la lucha de frente contra la represión y tal, vale, podemos hacerlo desde los parados. Pero no es un tema que nos corresponda a nosotros. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No puede ser un eje principal de nuestra asociación. No, es que lo siento, pero no. No. Ya, ya, ya, ya, te entiendo. Si hubiera ya te entiendo. mil paros organizados en Santander... Pero es que no si lo sé. Trabajo, de hecho, ese trabajo desde la izquierda, vosotros lo intentáis hacer. No, no, si pero si perdóname. Trabajo, es que no, nosotros lo hacemos desde un movimiento social, no desde claro, la izquierda. Si hubiera no sé cuántos trabajadores organizados y no sé qué, no sé cuál... Es que... Mira, mal requisitos, cuando... Cuando les paso lo de preguntarnos delito, es que el movimiento por la educación pública sí está organizado. Entonces escogen a nueve, o, a, o al principio creo que erais once, no sé qué, y hay una respuesta de masa. Porque hay un movimiento ahí, organizado entre estudiantes, familias, profesorados, y la gente, aunque no le haya tocado a él, lo percibe como una lesión contra el movimiento en conjunto sí. y se solidariza. Pero porque es un movimiento organizado, pero es que no es un movimiento local, el movimiento obrero, un sindical, es una vergüenza. Entonces, es claro, porque existe entonces cuando pasa eso quién se moviliza de no sé dónde ya pero, vale. pero vamos a ver pues en una empresa echan a uno por, ser, por presentarse en un comité de empresa qué es lo que pasa Nada. pero pero, pero a, lo, hecho, a los barrios te, abajo, abajo. a los barrios tenéis que ir las organizaciones de izquierdas nosotros ya vamos como, todos, todos, como asamblea de parados o sea, lo que no podemos hacer nosotros es el papel de los partidos políticos. Lo tendrá que hacer los partidos políticos. Nosotros te decimos que sí que hemos ido a los barrios, hemos estado en, en varios sitios eh, y no te, no te digo que en muchos sitios hemos recibido muy malas contestaciones y, y muy malos tonos de la gente. Pero ya hemos aprendido a hacernos una coraza, que es lo siguiente. O sea, a mí me la resbala lo que, lo que ellos me digan. ¿Eh? porque la, la experiencia es esto lo, lo de siempre, es el miedo el, el tal y te vuelvo a repetir yo la vez que más miedo he tenido en salir con una mesa fue cuando estaba al 100% lo de Cataluña y nos pusimos concretamente la la Fombo y no nos firmó ni Dios ¿vale? que es el único sitio donde no nos ha firmado nunca nadie sin embargo nos hemos puesto en el ayuntamiento y nos ha firmado mucha gente nos hemos ido al río La Pila y nos ha firmado gente hemos ido a mi barrio y nos ha firmado gente hemos ido a Cazoña y nos ha dicho un tío que Dónde estábamos que nos llevaba esperando 30 años. De verdad, Eloy, nos lo decía a nosotros. Joder. Pero lo que no podemos hacer es el trabajo que le corresponde a la izquierda, ¿no? Es nuestra misión. Pero aquí es la izquierda. ¿Qué quieres que te diga? No, no. Es que es así. No, no. Es que, es que hay, lo que no pueden pretender es que nosotros, como movimiento nosotros estamos diciendo que como social, sabes tú que el ayuntamiento nos <risa> ningunea y nos reprime. De hecho es que no nos ha incluido ni en la lista de asociaciones que han pedido un local, joder. O sea, es que ya directamente está diciendo, en Catabria no hay parados, tío. O sea, toma por saco, Es que tenéis que ir con un traje a la Pusilita de España para recoger más firma. Claro, claro y, y hay veces que la gente viene muy enrocada con el tema de los emigrantes, le haces dudar un poquitín y ya te coge y te dice, oye, pues mira, te voy a firmar. No lo había pensado así. Pero si a veces... Eso es un poco fuerte, pero... formación, ¿eh? hay mucho de formación. Es que, es que la gente no está informada. Nos claro. creemos que porque tienen un puñete de ordenador, ¿saben la hostia? No tienen ni puta idea de dónde están pinados, joder. La mayoría de las peñas, yo entre ellos, ¿eh? Alex, yo el que más. ¿Puedes hacer tú una crítica a la izquierda y acabamos? Si ¿Os parece que ya son las nueve y todavía? Yo creo que ya se ha hecho a ver, de un tema pero bueno, en general yo estoy de acuerdo con lo que, lo que comenta él de que muchas veces la salida fácil es culpar a la gente de que no, no se moviliza, de que la gente no se conciencia, de que la gente es fascista, y yo creo que pues muchas ya. veces tenemos que mirarnos a nosotros mismos y qué estamos haciendo nosotros para que la gente se movilice, qué estamos haciendo nosotros para que la gente se conciencie, que creo que normalmente no hacemos la autocrítica y es fácil criticar siempre al exterior, no mirarte el error que, está, que estás cometiendo